A mi canal y si no me conoces... ¿Qué tienes, que Instagram? ¿Qué, qué, qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? Pues en el vídeo de hoy lo que voy a hacer es enseñaros el estudio, el lugar donde yo grababa mis vídeos. Ya sabéis que nos hemos mudado a otra casa, entonces quería dejar este vídeo en el canal exclusivo porque me hacemos ilusión enseñaros algo que nunca habéis visto, que me esperé para hacer un vídeo al final pues, nos ha pillado una mudanza. Nos vamos de esta casa y nos lo he enseñado, así que hoy mismo nos dan las llaves de la nueva casa. Esta es la única zona que ya queda sin empaquetar, así que bueno, pues con mucha pena os lo voy voy a enseñar y con mucha ilusión también es una mezcla de sentimientos que es poco extraña. Voy a ir explicando pues todo lo que tengo, cómo lo he conseguido, etc. Y no, pues vamos allá. Aquí tenemos la puerta. Es que a ver, tengo yo riéndose y no acompaña mucho la situación. Tenemos la puerta. Eh, no sé qué ha pasado. Que esto no estaba así. Mira, yo te lo explico. El marco sí que es verdad que lo pegué. Compré rollos de vinilo. Y entonces, pues, fui haciendo. Como no quería forrar la puerta porque se quedaba mal el día que nos tuviésemos que mudar, la fianza, etc. Nos hemos digo siempre, etc. Qué como me doy. Lo puse así, ¿vale? Como veis, a mi fixo. Y nada, lo único que pegué realmente con bueno, lo que sea el vinilo es esto. Pero realmente esto está suelto. Esto, perchero, ya venía con la puerta, en plan, con la casa. Esta parte, yo en serio que tenía otra tira de estas. Donde estará. Faltaba la parte de abajo. Pero bueno, quería hacerla negra porque no me gusta el color de estas puertas. La verdad que no me gusta nada. El armario, esta era una prueba. Esto es lo único que estaba a medio, solo ya demasiado tengo bien. Iba a forrar las cosas estas con vinilo negro. Y luego iba a forrarlos con fotos como este quería haber forrado todo el armario con este tipo de fotos que es un collage quería hacer la habitación blanco gris negro y azul luego aquí tenemos el balcón lo no voy a abrir porque si no los perros van a empezar a dar un poco de puerseaco y los perros pues les encanta estar ahí les encanta asomarse al balcón les encanta jugar ahí eso sea, todo entonces yo estaba súper tranquila que estaba aquí haciendo mis cosas trabajando Y ellos estaban ahí pues jugando algo importante es el suelo este suelo no es el suelo de la casa este suelo mirad aquí os puedo enseñar el ejemplo ¿Vale? Lo fui pegando uno por uno Recortando, etcétera Todo, todo eso lo hice así, me parece súper moderno Vamos con el escritorio Tengo la ventana bajada, al, os lo voy a subir para que haya más luz Porque quería enseñaros la mierda de LED Que tiene este estudio La no, bueno, es LED, como veis, solamente ilumina Lo que es donde están puestas Tendría que iluminar toda la habitación Vale, vamos con el escritorio Aquí tenemos el escritorio que es súper, súper, súper largo Quiero que veáis esta zona Aquí hay dos puertecitas y luego esto pues más a la derecha ¿no? Realmente es un escritorio que se puede poner en forma de L o lo puedes poner así Aquí tengo todo el maquillaje que uso Aquí guardo pues cremitas Y todo eso, aquí el maquillaje que suelo usar Pues más a menudo Aquí tengo un rímel, aquí tengo pues Eh, no sé lo que tengo. Bueno, pues todo va lleno como de Mira, esto es lo de las cejas esto es highlighter, pintalabio, eyeliner. Pinta labio, eyeliners, aquí tengo un primer, pendientes para las pestañas, etc. Y aquí ya pues tengo más pintalabios. Y aquí, bueno, aquí tenemos la cartera de Joel que perdió hace tiempo y creo que la sigue buscando. Luego tengo este espejo que es con el que me maquillo diariamente, que es como un espejo mágico, le das aquí y se ilumina. Y luego pues aquí tengo el lapicero y aquí tengo el ordenador, la pantallita que me la regaló Joel, la torre nueva, el tecladito y el ratoncito, todo tiene lucecita y tengo un video en youtube donde voy a abrir el elevador y el setup y todo y yo reacciono y aquí debajo del escritorio, la impresora el portátil que usaba antes y esto que es como una cajonera para guardar pues, cosas de la impresora, etcétera y yo lo uso pues para guardar mierda básicamente como aquí esto por ejemplo que es un elevador de pantalla y esto sirve para colocar el móvil, lo pones aquí y se ve genial, y aquí abajo a mí me Cheluzer, enseñaroslo Mira, esto es que Luna cada vez que sale al jardín Pues coge de esto y lo trae Mira, me pillas también de colección En esta cajita tenemos dientes de Neo De Luna, perdón Estos son de Luna Y aquí tenemos los dientes de Neo Que me faltan dos Los he perdido, no sé dónde están y luego aquí pues tengo en varias bandejas, aquí tengo por ejemplo neceseres, cartas. Aquí tengo pues en el calendario de 2019 este dibujito que lo hice yo cuando estábamos en el confinamiento, quiero que lo veáis. Cuando la vida cambia para hacerse más fuerte, cambia para volverte más fuerte aún. Esta soy yo en Barcelona vestida con mi, esto de Nike. El mundo con el COVID y mi familia pues esperándome en el otro lado. No, en el otro lado, en plan... Sí, sí claro, sí, okay. sí, verdad, no, me estaban esperando en, en, en la ciudad, en Elche, ¿sabes? Yo estaba en Barcelona y ellos estaban en Elche. Y se lo mandé a mi madre por, por correo. Y luego aquí tengo, pues, folios. Y abajo tenemos todos los libros. Falta el mío. Y aquí también hay algo que me hace mucha ilusión enseñaros. Está toda la funda, ¿vale? No voy a enseñaros toda la funda, pero todo esto son fundas de móviles. Y esto es lo que me hace ilusión enseñaros que nunca lo he enseñado. Y son estas fundas. Esta funda las vendí hace tiempo. Supongo que habrá gente que esté viendo este vídeo que las tenga. Luego, esta nunca estuvo a la venta porque esta la diseñó Joel. Mi firma, mi frase y mi logo. Esta también la diseñó Joel. Bueno, pues la manzanita dentro pone 25 y si os fijáis es una luna de los cráteres y eso. Y esto es el espacio. Estas nunca, nunca, nunca las he enseñado, las hice en el el confinamiento, porque Youtube te da como la opción de que sé es tu merchandise, y entonces pues dije, voy a diseñar un par de cosas, me las compro, así que me pedí pues tazas, calcetines, no sé qué, y hay muchas cosas que no me gustó la calidad, pero la verdad es que las fundas sí que me gustan bastante y a lo mejor pues, a lo mejor las saco, no lo sé, diseñé esta que la estuvo llevando yo Joel, que mirad, la reventó, o sea, la estaba llevando muchísimo tiempo, y luego esta, que se la tengo que dar a mi hermana, que también lo diseñé yo, son mariposa, bueno, mi logo, mi frase el hashtag, así que bueno, pues son fundas que nunca las he llegado a vender, ni a sacar a la luz, pero yo soy feliz haciéndolas Porque de sueños Se vive Y ahora pues Nos vamos aquí Este espejo Lo compré en Ikea Lo tenía aquí En modo pues que se viese Esto de fondo Como sabéis En el house tour De la casa En plan cuando llegamos Como estaba Me estaba haciendo el estudio En la otra habitación Esta es la que en su día Fue de matrimonio Pero la nuestra de Rony. Pero realmente Llegamos a la conclusión De que si solamente Era una habitación Para dormir Él tenía su setup Y yo iba a tener mi estudio Pues obviamente Elegimos la más pequeña Para dormir Bueno pues ahí está el espejo Y este cuadro Lo iba a colgar Aunque también me gustaba idea de ponerlo en el suelo, es de las letras de Mike. Me gustó mucho cómo quedó. Y es mi frase, te quedarás sobre en orienta. Muchos sabréis que es mi frase, pues aquí la traer. Esta tabla de surf, que es azul, ¿vale? Como veis, os he dicho antes que el toque de color iba a ser el color azul. Así que, pues, esta tabla de surf, que a mí me encanta el paddle surf y eh, todo lo que tenga relación con el mar. Esto realmente no tenía que estar aquí en el estudio. Esto estaba en la habitación de matrimonio. Es un corazón, darle al pausa para saber cuántas fotos necesitáis para hacer un corazón, pues. Perfecto. Estos cuadros también me gustan muchísimo. Este es el rincón más rollo, pues, para pensar, para leer, para crear ideas. Bueno, pues, compré dos cojines, le puse las fundas de pelo negro y compré una alfombra blanca. aquí, realmente, siempre que he estado trabajando se han puesto los perros, entonces está un poquito sucia. Y nada, pues, tiene ahí esta lamparita y también la compré en mi tía que me gusta mucho porque, pues, hago así y me pongo aquí a leer. Y este cuadro que no os voy a enseñar, me lo regaló mi tía, que es el árbol de la vida, que no sabéis que tiene un significado muy especial para mí. Y es así, iris y todo, como la habitación es que de verdad es todo tan perfectamente. Me encanta. ¿Cómo te Los cuadros, lo que os estaba diciendo, son dibujitos de una foto mía y de Joel y luego la otra de Leo y también con los detalles en azul, que pedía a la chinga que me hiciera así. Y os voy a dejar el Instagram aquí de la chica que lo hizo. Pues si os interesa que os haga alguna ilustración pues la habláis y suaveís. Ahora vamos con lo último que ya es este mueble. Aquí tenemos este atril que lo pinté de negro. Era de color madera. Esto me venía para la placa de los 100.000. Esta la lamparita que también hace mucho ilusión os tener una lamparita en este mueble. Luego tenemos aquí una luna que gira Aquí tenemos una cámara que me regaló mi <ríe> Siempre digo me la regaló. Y no, la cogí yo. Pero bueno es una cámara súper antigua que me gusta mucho con el objetivo que me regaló yo él en el vídeo de una tarde con mi crack. Luego por aquí Aquí abajo, lo que es esto ya, pues tenemos esto que también lo pinté, era de color madera luego aquí tenemos llaveros, y detrás tengo pues el incienso y tal, porque me gusta mucho que huela a incienso a la habitación, aquí es algo que vais a descubrir que a mí me gusta hacer, y nunca, nunca nunca publiqué nada ni nada, pero estuve este verano haciendo muchas cositas de estas y me compré, bueno me gasté un pastón en todo esto, aquí tenemos guantes, y quiero que veáis pues esto hice esto, perdón por mi sonido, esto es pues resina básicamente, también hice esto que aquí dentro pues hay una frase lo que pasa que no se me quedó muy bien, dentro le puse como papelito de este, también hice esta con otra frase, también hice letras y por ejemplo pues también hice esto, y aquí también hice varias cositas más, corazones esto, una huella de perro que es un llavero y bueno hice un montón de cosas, esto también por ejemplo es de mis favoritos, esto que es un llavero con el árbol de la vida y esto otro también, otro llaverito y bueno pues aquí tengo todos los moldes o sea todo, todo, todo las purpurinas aquí, todo para hacer llaveros, pendientes, los botes de la resina, o sea realmente me gasté mucho dinero y sinceramente me gustaría en un futuro pues a lo mejor hacer algo Relacionado con la resina porque me lo paso muy bien Y como que me sirvió para desestresarme mucho Y aquí abajo pues tengo ya el material de decoración Son las bolitas, aquí tenemos pues esto Que son como los papelitos estos de colores Luego, no sé, un montón de cosas que compré Aquí tenemos todo lo de largo de la vida, que lo que hacía era quitarle Esto de aquí, luego todos pues Estos se han hecho en de decoración, corporina Y todo eso En este cuadrado lo que tenemos es colores, vale perfumes Una huchita y luego aquí tengo Archivadores, que nunca los llega a llenar Aquí tengo el libro este de Beret ah, aquí esto no lo he enseñado abajo, pero bueno básicamente son bolsas, aquí también tenemos más bolsas y aquí resina pero vamos, en altos uh -huh. niveles luego aquí tengo un cesto cuando a mí me da por comprarme cosas pues, para hacerme fotos artísticas, pues aquí lo tengo todo heridas falsas, cucarachas vendas, esto me lo envió Warner Music Spain y es un Prisma, Beret Prisma me enviaron junto con el librito ese firmado y nada, realmente ya no me queda nada más por enseñaros, después de parar este vídeo lo que vamos a hacer es irnos al campo a comer, a hacer un picnic modo Despedida de esta Mira Ay, qué cosita, por favor Lo que vamos a hacer nada más cortar esto Es un ya todo esto del ordenador Todo, todo, todo, todo En todo? las horas tendremos las llaves De nuestra nueva house Un momento, un momento ¿Me has enseñado eso? Es un piano, tío Básicamente me compré ese piano porque la gente que me conozca Siempre digo la gente me conozca, pero es que en verdad, si estoy viendo este vídeo y no me conocéis, pues un poquito lo estáis haciendo más con este vídeo A mí me encanta cantar, mucho, me encanta Uno de mis propósitos es subir vídeos en Instagram cantando con un piano, rollo covers de algunas canciones y tal Vídeos de un minuto en Instagram cantando, lo que no me veo capaz y pues tengo que ponerme bien Así que nada, espero que os haya gustado, lo dicho, ahora me voy a poner a empaquetar todo esto Me despido de este estudio, me da mucha pena, pero bueno, aún no sé ni cómo lo voy a hacer en la nueva casa ni nada Pues estoy viendo este vídeo, ya lo tendré casi montado en la nueva casa Y nada, que Espero que os haya gustado mucho el vídeo, mucho el estudio y nada, que gracias por estar ahí una vez más. Un besito y nos vemos en el siguiente vídeo.